Salen comunes. La regalo, ¿vale, chicos? La regalo. ¿Quién quiere una común? ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos a Crash of Cars. Bueno, chicos, hoy os traigo una nueva apertura de máquinas. Tengo eh, 3200 de monedas. Y vamos a empezar a abrirlas, ¿vale? Eh, vamos hablando un poquito de. de la apertura, ¿vale? Nos sale una. una bola azul. Ya sabéis que vamos en busca de nuevos coches que fusionar de Que también me vayan dando gemas para hacer dentro de no mucho algo, algo chulo En plan apertura de máquinas legendarias o alguna nueva legendaria que conlleve una nueva actualización Si no habéis visto el vídeo que subí ayer ir a verlo vale chicos Que Clash of Cars tiene pensado algo muy chulo os lo dejaré arriba en la descripción por si no lo habéis visto. Nos ha llegado la notificación. Eh, muchos de vosotros, si no le dais a, a la campanita, no os llega. ¿eh? recordar siempre tenerlo activado. Vale, nuevo coche. o oh, nuevo coche. Este coche cápsula que lo necesitábamos. Creo recordar para la moto de plasma. Que eran siete los, los que vimos. Impresionantes. A ver. ¿Dónde están los coches fusionados? Bueno, vale. vale, no aparece pero hacemos ya que estamos aquí un pequeño recuento, nos falta un quad por aquí bueno aquí el nuevo coche aquí nos falta el hot rod el mini auto por aquí ya poca cosa mirad aquí un fantasmal y una ambulancia no estaría muy mal que nos saliese eh, a ver si nos saliese legendarias como siempre chicos deseando que siempre nos salgan legendarias eh, como mínimo pido una. ¿Por qué no dos? En esta gran apertura, ¿vale, chicos? Que vais a hacer ahora conmigo. Vamos a ver si subimos un poquito de nivel. Estamos a nivel 56. Dudo yo que no lleguemos al 57, ¿vale? Vamos a llegar al nivel 57. ¿Y por qué no al 58? Bueno, sale una común. A ver si fuese el quad. A ver si tenemos suerte, chicos. ¡Joder, fantasmal! Bien, bien vale con el fantasmal si no recuerdo mal ya solo haría falta una ambulancia para tener ese coche para fusionar aquí ok esta bola común ahí está vale el clásico que lo tenemos ya maximizado ni tan mal y ahí está a ver qué sale ahora bueno, estad atentos al canal, eh, chicos, porque este fin de semana voy a subir varios vídeos y si queréis verlos ya sabéis darle a la campanita, lo que he dicho antes, porque muchas veces si no le dais es que si no le dais no os llega. Vale, muchos me decís en los comentarios que no llegan los vídeos y tal, darle a la campanita. Suscríbete también si no lo estás Que muchos de vosotros me veis y no estáis suscritos A ver qué pasa Ahí está Morada Oh, no sabe Grifinelli Coche de prestigio que consigues cuando llegas al nivel 50 Ayer o antes de ayer conseguí un nuevo coche Vale chicos, que lo subiré en un nuevo video para el canal enseñándolo si vosotros también lo queréis tener o no, estaros muy atentos tenemos ¿vale? un coche que no se consiguen las máquinas que necesitas hacer algo para conseguir y bueno en mi canal ya lo tenemos os lo enseñaré que lo veáis sin problemas vale nos sale una épica perfecto ahí si tenemos algo de suerte y tenemos otro nuevo coche para fusionar y ya vamos teniéndolos todos eh chicos nos sale el choque el coche este de, de choque A ver, a ver, a ver Otra común No sé las que llevamos ya Pero van unas cuantas Legendaria por favor Ya, ya Vale Uf, Madre mía El tiempo que llevamos esperando el quad Desde que lo pedí Desde que lo pedía Nos ha dado tiempo a que nos saliesen Los coches de otra De otros coches fusionados Para, para funcionarlo las cosas que no, no las entiendo, eh Vale nos Vamos en busca ahora, ahora mismo una ambulancia Para poder fusionar Por aquí Vale, si nos sale también Una moto trail Ni tan mal, porque las tuvimos que dar todas Para fusionar la moto de plasma Así que si nos sale una moto Tampoco le hacemos un feo, vale chicos El avión, el avión que todavía Vale chicos, he hecho un pequeño corte Porque me había salido el coche que había conseguido vale y no quiero que lo veáis hasta que veáis el vídeo vale estaros muy atentos al canal y lo podréis podréis saber cuál es vamos a continuar Morado otra vez vale. La apertura muy, una apertura muy rara esta aquí ¿eh? ha vuelto a aparecer el coche no lo creo ha aparecido dos veces seguidas perdón por los cortes vale <risa> vamos a continuar y que no nos salga más veces a ver, a ver. Todavía me puede trolear un poco más el juego. A ver, coche surfista, perfecto, gracias. Clash of cars Y ojo, porque todavía no hemos subido de nivel y pensaba yo que íbamos a llegar mucho más rápido. Pero como mínimo llegamos, eh. Nivel 57. A ver, el power up que mejora. Vale, nos sale otra común. A ver qué común es. El quad. Ah, carruaje real bueno, ni tan mal de este carruaje real coche oculto del castillo no, ya por 352 gemitas, eh chicos tenemos, eh tenemos cas otra común ojo que quedan ya pocas máquinas, si no, no aparece, eh no aparece la legendaria que queremos o sea, el taxi lo mejoramos más bien y cualquier otra mejora ya, subimos de nivel, vale chicos, vamos allá, vamos a darle duro a las maquinitas, otra común, ¿Cuatro? Oh, coche astronauta, bueno, ahí está, se mejora un poco, vamos a subir de nivel, nivel, nivel 57 y se mejora la salud. Nivel 5. Un 65% más de curación, ¿vale? De poder de curación, bueno. Ni tan mal esto para cuando estemos jodidos con el coche. Lo usamos. Nos cura más todavía. Así que, bien. La cuestión es ir mejorando poco a poco. Últimamente, como hago más aperturas de máquinas, he podido mejorar mucho más lo que son los power-ups. Y la verdad que lo he notado porque llevo más facilidad a cifras más altas, porque claro destruyes destruyes más a, a tus perseguidores, restauras más salud etc. Vamos el polio clásico, quedan 11 máquinas y todavía no legendaria, legendaria, ¿eh? Qué mala apertura. Ni épicas, ¿eh? nos ha salido una épica Y de, de milagro O sea, Y un coche así que necesitemos Aparte del Fantasmal Todo está maximizado Vale Ah, Glass of Cars Con la Ya vamos Ojo el Donut el donut ¿Quién no ha tenido un donut? Vale Otra común oh, La moto de nieve No nos sale el quad No sale el quad, por favor Que salga ya el quad Yo creo que va a ser el último coche Que consigamos, por favor No me lo creo Puñetero quad otra común Alguien puede contar La cantidad de comunes que me han salido En este vídeo El Robert Lunar Nos han salido Todos los coches ocultos ya por favor Robert Lunar que necesitamos Para conseguir Ese último coche oculto. Sin él no lo, podemos... no lo podemos conseguir Y otra común Otra común El quitanieves, sale hasta el quitanieves Con el que tuve que hacer varios vídeos Para conseguirlo Yo creo que el título del vídeo Va a ser Apertura de... Apertura de máquinas Comunes Porque es que Apertura de bolas comunes Es que no nos sale otra cosa Mira, va a salir otra Ahí está Otra común Bueno el mini auto, que creo que lo necesitábamos. Así que guay. No todo es tan feo como parece. Con las siguientes 5 máquinas. Bueno, bueno, una épica. No me lo creo. Una épica, eh, chicos. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Venga, eh, hombre. Venga, ya lo tenemos ya maximizado. Ya podría haber salido el parreminas. Deslizador ah, legendaria, venga, ¿eh, hombre. Oh, una morada, bueno, hemos cambiado de comunes. a La morada, también algo carro de guerra Maximizado, nada, tres máquinas. No digo que vaya a salir todavía legendaria, pero salen comunes. La regalo, vale, chicos, la regalo. ¿Qué quiero no a común? son gratis eh, son gratis, el que queda algo comunes que me lo diga Coche Duque y a ver si tuviera que apostar una común, bueno, sale una morada partieron un poco rara eh chicos no salió ninguna legendaria última oportunidad última oportunidad no me lo creo, no me lo creo, ni una sola legendaria, ni un... bueno, el Hot Rod, igualmente, no me ninguna legendaria, no me gusta la apertura, eh chicos. Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo, me gustaría dejaros un buen like, que os si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo